Buenas chavales, nos estáis pidiendo el tercer vídeo y aquí está, vamos a hacer un jardincito con tactus, súper guapos. ¿Por qué? Porque llevo camisa de cuadros y no me fito desde hace dos semanas. Bueno, pues vamos con ese jardincito. La idea viene de esta fuente, y es que nos trajimos de esta fuente de Barcelona, un regalo y se rompió. Y no queríamos tirarla porque es muy bonita, entonces eh, dándole vueltas a la cabeza ideas que hacer con ella, se nos ocurrió hacer una especie de jardincito con cactus chiquitines. Como nos gustó mucho como quedó la idea, como centro de mesa, queda muy bien centro de mesa, en un zócalo una ventana, pero en un centro de mesa queda muy bonito. Si los podéis poner en el exterior, tiene un jardincito en una terraza, queda fenomenal. Además, a los cactus les gusta estar fuera. Siempre que calor. Vamos a utilizar esta cestita para hacer un centrito un poquito más chiquitín. Eh, también vamos a utilizar piedras y elementos así un poco de ornamentación para darle un poquito más de dinamismo al, al, al centro y no que sean solo tierra y cactus. Y para cactus, pues hemos cogido así una variedad de cactus pequeños. Hemos intentado jugar un poco con los colores y con las formas pero básicamente hemos intentado que todos tuvieran un tamaño pequeño eh, Podéis hacerlo como vosotros queráis o Sobre todo os aconsejo no apretujarnos demasiado y darles espacio Visualmente queda mejor si los ponéis eh, separaditos Vamos a utilizar una tierra especial para cactus No es una pijotada porque eh, estas tierras suelen ser especiales porque drenan bastante además que las composiciones químicas ajustan un poco a las necesidades y a nosotros nos pasó que eh, tenemos una tierra no demasiado buena y pues algunos se quedaron por el camino Bueno, pues eh, nada más, vamos a poneros al tema De dos pero bueno, por amor al arte, no pasa nada. Tenemos el grande que va en el living y el chiquito que va acá en esta mesa de la cocina. Es algo distinto, podemos usar cualquier cosa, ya veis que nosotros usamos una olla de barro o una cestita muy facilita de encontrar en cualquier baza, así que lo que tengan, una maceta linda lo que se les ocurra. Espero que lo hagan. Si tienen preguntas, nos las dejan abajo en los comentarios y les decimos lo que quieran saber. Y mándennos fotitos también. Ah, y las macetitas estas tan bonitas de barro, si son de barro y son así buenas, no las tiren porque si les gusta coser, ya vamos a hacer algo interesante en los próximos videos. Un beso muy muy muy grande y nos vemos la próxima. Chao.